Hola, mi nombre es Carlos Nieto, soy el dinamizador CENOVA de nuestra regional y quiero hacerles la invitación para que hagan parte de nuestros semilleros de investigación. En ellos podrán recibir capacitación de equipos especializados, podrán participar en eventos de investigación, en eventos de divulgación y adicionalmente podrán participar entonces en los encuentros con otros centros de formación y compartir experiencia que ustedes tienen en investigación.